No se pierdan los próximos lanzamientos de Salidos de la Cripta para que estemos en mala compañía siempre hagan rock and roll, hagan música y sigan creyendo en la escena local apoyen sus bandas locales o mueran Gente de Orbita Rock Rock al Parque 2022 estoy con una de las bandas invitadas en ese tercer día de Rock al Parque los amigos de Salidos de la Cripta muchas gracias muchachos ¿Las impresiones de estar acá nuevamente en este festival? No, pues un disfrute absoluto, eh, contentos por el clima, por el ambiente que hizo la gente también, por tener el, el privilegio de estar en este festival, de poder pisar esta tarima tan enorme y tan hermosa que para nosotros es un disfrute muy grande siempre pisar una tarima de este calibre para nosotros es brutal, tocar con tantas bandas hermanas es una chimba, eh, poder ver tantas bandas internacionales también del Putas es genial un disfrute absoluto para nosotros la verdad, brutal Son más de 15 años de trayectoria, muchos viajes, muchas ciudades muchos lugares recorridos, pero ustedes dentro de su experiencia, ¿qué característica particular encuentran en local Parque que ustedes dicen otro escenario no lo tiene? local Parque es único por esto. Pues yo creo que bueno, sobre todo es como la difusión de bandas distritales, las bandas de Bogotá es como, yo diría como la graduación, la clausura para muchas bandas, en el sentido en el que se congrega mucha gente y uno dice bueno vamos a medir, cuánta gente vamos a congregar, cuánta gente vamos a citar aquí en este evento y porque también hay un nivel de exigencia, o sea aquí Luis Mortis decía es un privilegio más que un privilegio, yo creo que es un esfuerzo y una recompensa al trabajo que hacemos, digamos, haciendo durante 15 años, algunas bandas llevarán menos, pero son bandas que, que tienen un material buenísimo para mostrar y este es el lugar, digamos que eso es diferente en otros lugares, en otros lugares el Booker mueve la, la banda, pero acá, usted tiene en las bandas de acá, pues tenemos que pasar por un filtro que son los documentos, son las audiciones, y eso tiene un nivel de exigencia. Si usted no muestra lo que tiene como banda, lleva 15, lleva un año, lleva dos lleva tres lleva 20. Si usted no lo muestra, creo que aquí no hay un. Aquí es donde de verdad hay como un examen frente a eso. Entonces, es ese, es, digamos que las bandas que estamos acá, además de que hay muchas bandas de amigos que son buenísimas. Y no son buenas solo porque sean mis amigos, sino porque de verdad son muy buenas. Pasamos una temporada difícil hace un par de años, pandemia. Quiero preguntarles ustedes como banda cómo lograron conectarse con los fans, cómo siguieron ahí con ese hilo de salidos de la cripta y que los fans eh, tuvieran ese contacto directo con ustedes durante pandemia. Nosotros hacemos Aiko Billy, y es el género que no es el más popular del mundo. Uno podría decir que es el underground, del underground, el punk. Es super masivo, así uno diga que no, el hardcore, el metal. Nosotros hacemos Billy y es complicado porque es un nicho muy pequeño. Nosotros aparte de ser banda y llevar 15 años, también somos gestores culturales. Llevamos 8 años haciendo un festival que se llama eh, Hot, Rock Hot Rock Fest y traemos bandas de afuera. Nosotros lo que hicimos en pandemia fue hacer una versión del Hot Rock Fest virtual. Convocamos bandas internacionales, convocamos bandas nacionales y lo que hicimos fue mándenos un video de tal característica de tanto tiempo y nosotros nos encargamos de hacer el festival virtual para poder seguir moviendo eso, porque entendíamos que no podíamos dejar que la cosa muriera eh, y porque así estuviéramos en pandemia encerrados. La gente, igual quiere sajovili o quiere rock and roll o quiere necesitaba tener diversión en su casa. Eso hicimos y eso nos ayudó muchísimo, sobre todo para generar también cohesión. Y nosotros somos muy eh, afortunados y también somos muy orgullosos de ser latinoamericanos. Y movemos mucho eso y queremos generar una unión en Latinoamérica para demostrar que el psicovile latinoamericano también tiene mucho que mostrar.